De que te estamos ahora con el video de hoy, voy a enseñar un grupo de disco muy importante que es Hulkran, un servidor de Minecraft Java, pero también tiene un grupo que lo dejaré en el link de la descripción. De verdad, suscribiros, dame like y la campanita para más vídeos. Bueno, hoy aquí vamos a enseñar una cosita que es importante media. El paquets mía, media donde haremos ahí los vídeos de los youtubers. Que ya pueden postular para youtubers. ¿Qué esperáis? entrar al servidor. Que lo tenéis en la descripción en el comentario ¡Oh, con corazón mío. entrar y los, miráis los requisitos y si lo conseguís pues el, miráis a mí o a los hombres y yo a mis